Estamos con María Rosa, ¿por qué marcha este 24? Contanos. Bueno, eh, hoy estamos marchando acá junto a la seccional Atenchañar, obviamente por, porque seguimos exigiendo juicio y castigo a todos los responsables del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, porque hoy seguimos sufriendo las consecuencias de ese golpe genocida y seguimos exigiendo que se abran todos los archivos para que todos los culpables de ese acto genocida puedan cumplir con su eh, con el castigo que les corresponde bueno muchas gracias